que como dije es más o menos nuevo que se llama regulación del ciclo celular en, eh, ya le mostré acerca del, del ciclo celular como una especie de escala del tiempo de la vida de una célula pero hay zonas eh, que han sido definidas y que tienen que ver específicamente con ¿Qué es lo que determina que una célula pasa de una fase a la otra? Y eso tiene un nombre. Se llaman, bueno, en inglés se llaman checkpoints. Traducido al español sería como puntos de control claves. ¿ya? Eh, en el ciclo celular. Y eh, aquí simplemente lo estoy definiendo. Después vamos a ver en detalle a qué se refiere. Pero, por ejemplo, hay un checkpoint, hay un punto de control para pasar de esta larga fase en que está la célula haciendo su vía, digamos, normal para lo que fue creada, a pasar una fase de síntesis que es donde se está preparando para la mitosis. O sea, ahí hay un punto de control. ¿ya? Insisto, esto no es que la célula vaya, y vaya ahí caminando y ahí, oh, checkpoint, no sino que hay eventos de tipo celular molecular que pasan en la célula y que los vamos a discutir eh, de la misma manera hay una esto cursa más o menos sin problema hasta un segundo checkpoint ya que es para entrar a mitosis y después hay otro checkpoint que es para el inicio de otra fase dentro de la mitosis entonces vamos a ver de qué se trata entonces hay un punto de control 1 que aquí lo estamos definiendo así súper general que es eh, básicamente la célula se tiene que asegurar de que antes de entrar a un proceso de síntesis tenga que tener, tener todo lo necesario para poder crecer entonces esto como ustedes podrán imaginarse está muy regulado eh, por la alimentación por ejemplo estoy hablando de alimentación en términos de la célula entonces imagínense una célula o un organismo en situación de estrés por falta de alimento no va a empezar eh, a iniciar una síntesis de nuevo material porque para eso necesita eh, digamos necesita elementos para poder construir otra célula. pero si no están disponibles no va a pasar a esa etapa ¿ya? sería una especie como de suicidio ponerse a hacer síntesis de otras células, de otras proteínas, sin que tenga los elementos necesarios para lograr esa síntesis, porque va a quedar a medio camino. Entonces no va a ser una célula completa, sino que va a ser a mitad de camino de un par de células que no van a poder producirse. El checkpoint 2 tiene que ver específicamente con verificar de que se ha producido síntesis y la duplicación del material genético antes de entrar en la mitosis. ¿ya? Ya hay mecanismos para controlar eso. y el punto 3 eh, que tiene que ver más o menos con la mitad del, de la mitosis es lo que se llama el punto de control del uso que es el que determina que comience la anafase es decir, que se, se, eh, se separen el material genético duplicado y vaya a, a terminar en estas dos células hijas eso quiere decir que uno, por ejemplo, uno podría eh, encontrar eh, células que estén atrapadas en, eh, en el checkpoint 3, en el punto de control 3, que lleguen hasta el uso nomás. Y eso también se puede hacer, eh, hacer ese tipo de manipulaciones artificialmente con drogas que bloqueen ese proceso. Ahora, ¿qué cosas específicamente van a, van a bloquear? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí vamos a introducir un concepto eh, que dudo que lo hayan visto en el colegio que es un concepto nuevo que es lo que se llama el control molecular del ciclo celular entonces en el, en el eh, lo que controla cada una de pasar de una u otra fase son proteínas que se llaman y aquí lo voy a escribir, se llaman ciclinas como pueden ver los científicos tendemos a usar nombres bastante obvios para referirnos a las cosas. Entonces, proteínas que tienen que ver con el ciclo celular se llaman ciclina. Y hay otras proteínas que son enzimas que se llaman, bueno ahí está mal escrito, pero se llaman sinasas, sinasas dependientes de de entes eh, de ciclina. La c bueno, esta es la cita en inglés, pero es eh, CDK, es eh, Ciclins Dependent Kines en las distintas etapas del ciclo celular hay distintos tipos de ciclina y sus respectivas proteínas ciclinas dependientes o sea, proteínas sinasas dependientes de ciclina ¿ya? entonces, ¿cómo se entiende esto? entonces, lo, lo que es así circular lo vamos a poner como un gráfico mejor para que se entienda o al menos así lo entiende más el, el, el profesor si usted eh, no supiera en qué fase de la vida de una célula está esa célula usted podría adivinarlo fácilmente si fuera a medir la concentración de una ciclina en particular que tiene que ver con el ciclo celular por eso se llaman ciclina entonces esto es un gráfico de concentración versus fase entonces por ejemplo si yo vengo aquí y resulta que encuentro una alta concentración de la ciclina D significa que mi célula está en la fase G1 que es la que se llama interfase, o sea que está en su actividad normal no preparándose para la mitosis solamente porque tiene una alta concentración de ciclina D pero no, no, no, no detecto, o es muy baja la concentración de esta otra ciclina pero si yo voy y, y detecto una... <coughs> Una alta concentración de ciclina E significa que la, la célula está entrando a prepararse para la mitosis, es decir, en la fase de síntesis, de duplicar el material genético, qué sé yo, todo antes de entrar a la mitosis. Entonces es muy interesante que lo, la, el ciclo celular tiene que ver con la concentración de esta ciclina que a su vez están, regulan estas otras eh, proteínas que es la que finalmente hacen los distintos efectos celulares los cuales no vamos a entrar en detalle ¿ya? entonces esto puede ser muy complicado ¿ya? esto es una célula y, y muestra distintas vías de ciclina y qué cosas la activan o la inhiben por ejemplo aquí aunque no lo ven eh, aquí lo que dice es daño al material genético daño al ADN Ah, entonces interesante, si, la, si hay daño al, al material genético, como que no conviene que la célula se reproduzca, ¿verdad? Porque va a traspasar ese daño a las células hijas. Entonces, interesantemente, si uno empieza a seguir aquí las distintas partes del metabolismo, uno llega acá, que ustedes no lo alcanzan a ver, pero en la ciclina E, entonces, veamos dónde está la ciclina E. La ciclina E es importante para el inicio de la fase de síntesis de la mitosis. Entonces, tiene sentido. Hay una... Hay, la frase que dice ahí es inhibición por contacto. ¿Qué quiere decir eso? Si hay en, una, en un cultivo de células en que hay una o dos celulitas creciendo con mitosis, ¿qué pasa cuando mi plato de cultivo se llena con células y no hay espacio para crecer? una opción que empiecen a crecer descontroladamente y se empiecen como a apilar una arriba de la otra, ¿verdad? Pero eso implica que al apilarse va a no haber alimento disponible porque no crecen en el aire las células, sino que crecen en el líquido que está a ese nivel. Entonces hay una señal que también activa, finalmente llega a inhibir la ciclina E, que es la señal de inhibición por contacto. Entonces tiene que haber algún tipo de detector en la membrana que lo que hace es mandar una señal de inhibir esa vía de la ciclina E. Lo otro de la meiosis lo vamos a dejar como tarea porque es más fácil eh, que estudien las etapas de la meiosis. Nosotros sabemos que eh, los seres humanos tenemos eh, como dos copias del material genético, ¿ya? Una provida por la madre y otra por el padre, ¿ya? Y, y lo que pasa en la meiosis es que la mitad de nuestro material genético eh, en, el, en el caso de los padres, digamos eh, un padre aporta con la mitad de su material y, y el otro, o sea, padre en el sentido de la Real Academia ¿ya? Sí. Eh, es decir, eh, me refiero a padre y a madre de la Academia Española de la Lengua. Eso me refiero. ¿Ya? Eh, cada eh, padre aporta la mitad de material genético, uno que viene del papá y otro de la mamá. Entonces hay una fase en que tenemos la, eh, lo, los seres humanos eh, como organismo tenemos la mitad de material genético que es con la fase como gametos ya sea como óvulos o como espermatozoides. Y después eso reconstituido en la fecundación a nuevamente un organismo con el doble de la dotación de, de, de um, genética. Pero eso no es igual para todos los organismos, no todos los organismos son diploides. ¿ya? En el caso de nosotros somos diploides, hay organismos que son tetraploides y hay otros que son hexaploides inclusive tienen más copias del mismo genoma. ¿Ya? En el caso de los de lo vertebrados mamíferos, o en el caso particular de nosotros los seres humanos, nos va mal cuando tenemos más copias del material genético que necesitamos. ¿Ya? Se desarrollan enfermedades. Pero, curiosamente, en el caso de las plantas, y es algo que es interesante, en algunos casos es bueno tener más material genético. Entonces este es un típico ejemplo. ¿Alguien de aquí es del sur, tipo Temuco por ahí? ¿O no? ¿No? Ya, bueno. En los bosques del sur de Chile, en, si uno va a los bosques de esa zona, Temuco, qué sé yo, eh, Biobío, sí, también zona alto, alto Biobío, esa zona. Eh, y va, no sé, en verano, es muy probable que ustedes se encuentren en aquellos bosques no intervenidos con frutillas silvestres. Curiosamente aquí en Chile hay frutillas silvestres, y las frutillas silvestres son diploides, como aparece ahí, son chiquititas. Como que saben igual que las frutillas grandes, digamos, pero son así, chiquititas. No obstante, la frutillas que ustedes conocen, esos son de este tamaño, así, grandotas, qué sé yo. Entonces, la única diferencia con eh, esta otra frutilla es la cantidad de material genético. Estas tienen más copias de los mismos genes. Y aparentemente la copia de los genes eh, en las plantas eh, como que potencia ciertas propiedades de las plantas. En este caso, es la eh, cantidad de material de proteínas vegetales que tienen que ver con el fruto entonces los frutos son más grandes ¿ya? eso también pasa con otras plantas muy conocidas por ejemplo son el maíz ¿ya? hoy día es muy difícil a no ser que se vaya a la zona muy del campo antiguo de la zona central es muy difícil encontrar maíz ancestral ¿ya? Y más difícil aún encontrar maíz de colores. Y como dice el esquema y que está en inglés, la poliploidía puede hacer que las plantas sean más grandes, que las flores sean más grandes, que puede ser de interés eh, reproductivo, digamos, para atraer más insectos y que se reproduzcan mejor. Puede hacer que los frutos sean más grandes, que sean productivos, o que las hojas sean más grandes, entonces generar mayor biomasa, ¿ya? Porque si tienen más hojas más grandes, tienen más fotosíntesis. ¿ya? Genera más biomasa y podría ser eh, importante producir biomasa eh, como combustible, por ejemplo. ¿ya? ya, bueno, jóvenes. Vamos a dejar lo que es la teoría hasta aquí. Y vamos a hacer un ejercicio aprovechando que tenemos mucho tiempo todavía. Que no debería devorar más allá de media hora. ...que es lo siguiente... ...se van a conformar grupos... ...y ustedes van a... ...no sé cuántos grupos podemos formar... podemos partir de A4... ...y ustedes van a recibir... ...los siguientes insumos... ...van a recibir... ...este esquema... ...que es un esquema de la mitosis... ...de lo que acabamos de ver... ...entonces con las distintas fases... ...una interfase... ...una profase... Una, están numeradas, una pro metafase, la metafase, la anafase, la telofase, ya. Entonces lo que van a tener que hacer, y por eso es mejor trabajar en equipo, es lo siguiente. Aquí va a haber una cartulina, y en una bolsa por ahí, que les va a pasar, eh, hay lápices. Entonces lo que yo recomiendo, es que hagan lo siguiente. Si la gente que ha visto stop motion, bueno, una de esas personas tiene que tener el celular con la aplicación que yo ya les dije. ¿ya? Si no lo tienen, busquen el correo y ¿ya? Entonces, una de esas personas se va, va a ser como el fotógrafo oficial. Es bueno que sea una sola persona. ¿ya? Entonces, lo que va a hacer, eh, ahí tienen lápices, va a dibujar una célula. Entonces, lo que yo recomiendo... A alguna gente lo que hace es como hacer los cuadros distintos y después los unen en la foto no eso es muy trabajoso es más lo más fácil hacer que hagan el dibujo bueno hacer el dibujo en lápiz le toman una foto después eh, toman la plasticina que está aquí y hacen la primera etapa de la de la de la mitosis la hacen ahí se pueden distribuir los trabajos y le toman otra foto y así van a ir construyendo la ilusión del movimiento de cómo van transcurriendo la etapa de la mitosis.